Familia, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saludo a Blanco, bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy sábado 10 de septiembre, que estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por nuestra auditora María Ocasio de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Anthony, y y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería que está con nosotros aquí en el estudio. Hoy, sábado, Powerball, 186 millones para que usted gane. Usted tiene que jugar, así que tenemos que hacerlo, señores. pero eso no termina ahí porque el lunes lo tocas. Está en 800 mil familias. No olvides pedirlo con la doble revancha que está en 470 mil. Baja la aplicación de Lotería Electrónica para que puedas ver esos números ganadores también y escanear los boletos para saber si usted se pegó. Bájala ya.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 el número 9, número 9. Número ganador del Pega 2, 5959. Pasamos al Pega 3, mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 9, 9, siguiente número. Es el 2, 2, último número. Es el 3, señores, número 3. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. 923-923. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4. Adelante. Primer número del Pega 4. Número 4. 4 siguiente número. Es el 6. 6 siguiente número del Pega 4. Esta tarde, señores. Es el 4, 4, último número, es el 3, es el número 3, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy, es el 4, 6, 4, 3, 46, 43. Muchas felicidades a todos esos ganadores de los sueltos de la tarde de hoy. Para más información entra a nuestra página oficial de internet loteriasdepuertorico.pr.gov Gracias por sintonizar Nos vemos esta noche a las 9pm Excelente tarde, muchas gracias Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica ...de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez y WSTTV San Juan 11 Mayagüez Amigos, seguimos conversando con Rodolfo Barreras, hijo de nuestro productor y director cinematográfico Rolando Barreras, autor de la producción Entre Dios y el Hombre, que estamos disfrutando en el día de hoy. Bueno, disfrutando, pero es una película intensa. Muy intensa. Eh, uno muy uno intensa. disfruta de muchas maneras, sí. en la atención, en el drama, en la comedia. <coughs> Tengo que aceptar que cuando la vi, eh, wow, pero, o sea, mi papá se adelantó al tiempo. Sí. Eso, eso es lo que está pasando hoy en día. Eh, hay una parte que dice que Puerto Rico se va a llenar de chusmas y digo, Dios, Dios cará, ¿qué es esto? Eh, eh, el final que, que, que ese final es muy intenso, muy intenso. todavía no no, no, no, puedo, no puedo hablar de eso, pero muy intenso Fíjate, Rodolfo, yo pienso no sé tú, este, si tu papá viviera en este momento, ¿estaría haciendo cine con el mismo sacrificio y los mismos trabajos? Sí, sí, lo haría, por supuesto si esa era su pasión